Entonces, bienvenidos a todos a Castor Sin Filtro. Eh, es un espacio de, la, de, de todos para todos. Aquí no hay expertos. Aquí solo hay algunos que, que de pronto sabemos un poquito más de, de algunos temas que otros. Y venimos es a compartir. ¿sí? El que tenga dudas, el que quiera aprender, el que sienta que, que, que necesita saber un poco más, bienvenido, pregunte. Y el que no esté de acuerdo, también bienvenido. Eh, eso sí, las normas básicas, con respeto, eh, respetemos no solo a las personas sino también los turnos, eh, levantando la manito podemos, podemos moderarnos a ver quién es el turno de, de quién y bienvenidos con los aportes que tengan, con todo lo que quieran conversar, con todo lo que quieran aportar, con las dudas que tengan, las dudas siempre nos van a, a ayudar a todos a, a darle forma y contenido al espacio. No es un espacio magistral, es un espacio sin filtro. Conversemos y, y bienvenidos entonces a, a, a Castor Sin Filtro. Hoy vamos a hablar de los nuevos negocios gracias a la inteligencia artificial. Hoy sí me acordé. Los nuevos negocios gracias a la inteligencia artificial. Y bueno, bienvenidos y comencemos. ¿Quién quiere dar un, un pequeño abrebocas de cómo estamos viendo la inteligencia artificial y cómo se nos vienen los, los cambios y los nuevos negocios? Un par de cositas antes para complementar tu intro, Daniel, que hoy salió perfecto. Muchas gracias. Es, Daniel lo dijo, es una conversación. Eh, por acá nuestro bot favorito eh, escribió en el chat que hablamos desde el empirismo. Hay una cosa importante, acá no tenemos una agenda a seguir, unos puntos, unos temas a seguir. entonces Y buscamos eh, voluntariamente no hacerlo. Okay, no no es una charla donde tengamos un control. Digamos. Obviamente, si nos salimos del tema, hey, todos volvemos al tema. Pero no hay una agenda. Esto es por una aclaratoria, justamente por una, una recomendación que nos dieron. Eh, no es el espacio para hacer una estructuración de una reunión, por lo que no es una clase magistral. Dicho esto, eh, rock and roll tenía... Vi que Juan levantó la mano, pero la bajó. Y ahora tenemos en la fila a, a Henry Quinto. ¡Hágale, Henry! Bueno, eh, tal como ha sostenido muchas veces en esta reunión, la inteligencia artificial pues, realmente no tira absolutamente nada de nuevo. Lo único nuevo es que algunos genios agilizaron unos, unos algoritmos y hoy en, día se, pues, hoy en día se hace todo con mayor rapidez. ¿Qué quiere decir eso? Que antes pues, nosotros tenemos que hacer investigaciones por nuestra cuenta y gastar un tiempo por más rápido que fuera eh, Google y todo ese tipo de cosas. Ahora esa inteligencia pues hace eh, eso más rápido. Esa es la única novedad, de resto no hay absolutamente nada más. Es la ganancia tremenda de, de tiempo que se ha logrado con eso. ¿Qué quiere decir? Que el que ya tiene un negocio, el que ya tiene un proyecto, si antes tenía que gastar mucho tiempo en ciertas cosas, ahora ya no, lo, ahora ya no es necesario porque ya cuenta con este tipo de inteligencia artificial. Hablando del caso de, la, de Open OpenAI y, y su chat GPT, pero realmente y tal como hemos visto en estos días, hay multitud de, de, de, de herramientas de inteligencia artificial que ya se venían trabajando, pero que de pronto no habían salido a la luz como lo han hecho hasta ahora, gracias al impulso de lo que ha hecho OpenAI. Entonces, realmente hoy en día no importa el negocio que tengamos, simplemente se va a agilizar. El asunto está en la imaginación y en el buen manejo que le dé a esas herramientas de inteligencia artificial el investigador, el empresario, el emprendedor. Entonces, los negocios no es que realmente haya nuevos negocios como tal, son los negocios con una nueva visión, con una nueva velocidad. Eso, así es como lo veo yo. Gracias, Henry. Qué bueno, Juan. Qué bueno que estamos en San Castor, sin filtro. Los invito a todos los que puedan que pongan cámara, no importa si están despeinados calvos o en la cama, bajando por el problema. En segundo lugar, me alegro mucho que, que, que Lucho y Carlos le hayan comprado el apartamento a Les Canizales. Está chévere el apartamento. En tercer lugar, difiero completamente de lo que dice Henry. Eh, yo le voy, voy a dar dos cosas que he pensado, aunque monten la competencia, no importa. Siempre que digan, uno puede mirar las cosas desde, desde, desde los dos lados del espejo. Siempre que que hay una profesión que está en peligro por la inteligencia artificial, es porque hay una oportunidad de hacer un copilot para ayudarle al que está haciendo esa profesión. Es decir, se van a acabar los redactores, es porque hay un copilot que ayuda a los redactores. Entonces, yo podría o utilizar el copilot. Primero explico qué es un copilot. Un copilot es alguien que te ayuda a ver a que andes mejor, más seguro, más rápido, o llegue mejor a tu destino. ¿cierto? Entonces, siempre que hay una profesión en peligro, es porque hay un copilot de inteligencia artificial que le puede ayudar. Entonces, o utilizamos el copilot o pensemos cómo hacemos el copilot. Pensemos cómo hacemos un copilot para ayudarle a la gente a X cosas, ¿cierto? Y la otra cosa es que van a haber profesiones que se van a habilitar mediante la inteligencia artificial. Por ejemplo, y puede que esto parezca un contrasentido, la gente como cada vez va a estar más sola, yo no entiendo, <risa> yo no entiendo, ah, Lucho me va a regañar, copiloto Luchito. Eh, yo no entiendo cómo la gente paga pase paseadores de perro y no paseadores de viejitos. Entonces, la gente va a estar más sola y van a necesitar quien los acompañe a pasear. O sea, va a desencadenar en un efecto sistémico de que la gente se va a meter tanto que van a necesitar, que te voy a ayudar a caminar por una manga, te voy a ayudar a, a, a, a, a, a, a sacar a tu abuelito a caminar. O sea, hay un montón de profesiones que salen, ¿cierto? entonces yo, yo sí creo que hay mucha profesión y la manera de hacerlo para mí en parte es que está en peligro y busca un copilot. O lo mío, ¿cómo lo potencio con un copilot? Porque para cerrar, el que no haga eso va a ser un zombie andante como empresa. Para mí va a ser así de fácil. O sea que uno de los de los negocios que tú dices que sale Juan es el, el de ofrecer un copilot. Un copilot por cada industria. Copiloto, Lucho, perdón. O sea, cada industria, cada trabajo que esté en peligro es porque va a haber un copiloto que le va a ayudar entonces ofrecer el copiloto uno en vez de quedarse ahí en vez de quedarse ahí creyendo que me van a acabar con lo mío sí sí claro sí sí sí Rob. Pipe bueno aquí aquí hay algunos puntos en común de cosas que hemos hablado creo que en la sesión pasada también hablábamos de inteligencia artificial eh, sí. históricamente siempre que hay estos cambios hay un periodo, o sea, eso está demostrado científicamente, no me lo estoy inventando y lo pueden consultar. Si, si encuentro de pronto el, el, el, la fuente, se los comparto, pero no lo recuerdo en este momento. Pero siempre hay un periodo de, de, de reacomodación, por llamarlo así, de los, de, los, eh, de los empleos, que más o menos tarda siempre entre 30 a 40 años. Entonces, lo primero es que uno debe ser consciente y, y, y obviamente... La vida de nosotros es relativamente corta, pero como humanidad es simplemente un momentico de humanidad en que todo se reacomoda. Entonces, cuando nosotros hablamos de la revolución industrial, decimos, como que así? Ah, llegó la revolución industrial y eso fue muy fácil, ¿no? Hubo 40 años de desempleo por todas partes y, y fue terrible. Pero eh, como, como historia y humanidad debemos pasar por eso, históricamente siempre se ha pasado por eso, ahí es que entender cómo pues nosotros, que nos toca vivirlo, cómo nos vamos acomodando pues esas herramientas y cómo las utilizamos, como decía Juan ¿sí? pero igualmente van a haber un montón de, de, de empleos que tienen que cambiar y que no van a ser necesarios como los estamos utilizando en el día de hoy, de hecho en el libro de Homo que ni siquiera es de hoy es como de hace siete años eh, el man dice que principalmente las labores de, eh, militares y económicas, el ser humano deja de ser un factor. O sea, ya si ustedes se ponen a pensar, estamos muy cerca que las guerras ya prácticamente un ser humano, él, incluso él dice, solamente sirven como, como eh, escudos humanos. Uno, uno, uno ve en la guerra de Ucrania, por ejemplo, cómo como muestran las noticias de que habían civiles de por medio, pero ya no es tan relevante el tema militar con seres humanos ahí metidos, si me hago entender, eh, en ese punto y cada vez va a ser menos. Y eso es un montón de gente. ¿Cuántos militares hay hoy en día en el mundo? Y, y, y en el tema económico, es decir, pues la fuerza laboral cada vez va a ser menos eh, eh, directamente implicado. ¿sí? Eh, este man Keynes decía en 1930 que en el siglo XXI iba a ser suficiente con que trabajáramos alrededor de 15 horas me inquieta que yo creo que por ahí es la cosa, de que cada vez vamos a trabajar menos, con más ayuda de, de herramientas que nos faciliten el trabajo. Super. Daniel. Bueno, yo, yo sigo en, en mi postura de que es que inteligencia artificial no es algo nuevo. En este momento hay un boom muy grande con un nombre propio, y es, y es que salió la parte del chat GPT. Los modelos GPT con antiguos, los modelos GPT vienen desde hace muchos años ¿sí? ahora hay un boom y ahora entonces con el boom hay un montón de gente que quiere comenzar a jugar con, con los chats y con la inteligencia artificial hay un montón de gente que está asustada porque entonces si yo hacía esto, ahora los, la inteligencia artificial me va a amenazar pero volvemos a lo mismo es una herramienta, ¿sí? inteligencia artificial tenemos hace muchos años no solo con los modelos GPT los aviones, los, los pilotos automáticos, son inteligencia artificial. Los carros, los sistemas de anticolisión, son inteligencia artificial. Algunos semáforos son capaces de censar cuántos carros están pasando y, a, y, y ajustar el tiempo de respuesta de, de los ciclos del semáforo. Eso es inteligencia artificial. La cuestión en ese momento es, la inteligencia artificial que está saliendo es muy poderosa y puede hacer muchas cosas, pero por un lado va a necesitar personas capacitadas de saber qué es lo que está pidiendo. Si vemos, por ejemplo, una Wall-E, nos, nos producen unas imágenes muy bacanas, pero no van a ser las mismas imágenes. Si le pido yo, que no tengo ni idea de, de cómo hacer una composición visual, de cómo, de cómo generar eh, elementos bonitos o elementos agradables a la vista, que si se los pide un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico o un fotógrafo saben cómo, cómo componer la imagen. ¿Sí? Y después la curaduría de, de todo el, el material que nos está entregando, también hay que hacerla. Entonces no es lo mismo lo que yo diga, ay, me gusta esto, pero después lo publico en mi página y digo, pero si nadie está, nadie está entrando, ¿por qué es? Y es por eso mismo, porque el que utiliza las herramientas tiene que saber cómo utilizarlas y cómo utilizar lo que le entregó la herramienta. O sea que yo no lo veo tanto por el lado de que nos vamos a quedar sin empleo, de que los empleos se van a acabar, algunos se van a transformar un poco. Por ejemplo, el, en el ejemplo que estoy dando, los diseñadores gráficos tal vez ya no vayan a estar haciendo a mano los diseños de los logos, los diseños de, de tu imagen empresarial, pero sí van a estar ahí para poder hacer una, una buena petición y una buena curaduría de los elementos y después para poderlos utilizar en tus materiales empresariales. Entonces, no lo veo como que se vayan a acabar. Solo va a transformar algunos de los de los empleos y de las de las funciones que ya existen. Nelson. Vale, eh, buenos días a todos. A ver, para que no preocupación, más que un boom de la inteligencia artificial. <coughs> el problema con la inteligencia artificial, que decía Dani, el, la inteligencia artificial existe hace tiempo. El problema es que más que un boom es que ya la inteligencia artificial ha llegado a un punto de una evolución donde la, donde vamos sintiendo que es capaz de hacer tareas que, que humanos hacen en este momento y que reciben un pago por ello. ¿Vos no tenías a alguien que te asistía contra que es en medio del tráfico? ¿Vos no tenías a, a la, la, la inteligencia artificial que tiene no sé? la nevera, etcétera, no tenías una persona que hiciera eso. Ahora la inteligencia artificial ha llegado a un punto que hace cosas que personas hacen o, o, o llega cerca a hacerlo, entonces yo creo que ese es el miedo. Lo otro es, la inteligencia artificial, o sea, y, y perdón si suena actos para, para mí genera el mismo miedo que generó en su momento la salida del computador, Ah, no, se van, a acabar, se van a acabar un montón de empleos, los computadores los van a, los van a repartir a un montón de gente, la automatización de procesos va a un montón de gente, y lo que nos dimos cuenta fue que antes era un montón, eso disparó un montón de trabajos, eso disparó un montón de carreras, nosotros solo hacer otro montón de cosas. Y finalizando, les eh, voy a compartir un link eh, para que le den una leidita a la a la teoría del desarrollo cognitivo de, de, de Piaget que es, es muy interesante no lo pero que extendamos y otras personas puedan, puedan participar gracias gracias Alejandro Alejandro Restrepo hola cómo están buenos días chicos ver eh, les quería complementar algo y es que realmente sí hubo un punto de inflexión importante que disparó el tema de inteligencia artificial hace unos años. Es, es importante tener en cuenta que en el 2017 se publicó un paper que se llama Attention is All You Need. Y ese paper lo que en resumen tiene es una tecnología, una forma de entrenar modelos que, que ahora se conoce como Transformers. Eso salió en el 2017. Hasta ese momento todos los modelos se entrenaban con una forma de hacerlo de redes neuronales que pues eso tiene un nombre que es RNN ese RNN era lo que usaba todo el mundo antes pero tenía muchos problemas uno es que necesita supervisión y supervisión es que necesita humanos para que ayuden en ciertas tareas a clasificar a entender los resultados entre otras cosas y segundo es que las redes neuronales tenían que guardar en memoria todo lo que estaba pasando para poder seguir avanzando en las neuronas entonces, esto requería que necesitara mucha memoria para poderse entrenar, por lo cual impedía hacer modelos muy grandes. Una vez que salió el paper y que la gente empezó a entender que se podía hacer un nuevo modelo en el que no hubiera que supervisar uno, y dos, que no se tuviera que cargar en memoria eso, entonces unos locos dijeron, ah, entonces vamos a crear modelos más grandes. Y cuando empezaron a crear modelos más grandes, fue que se pudo crear el GPT. El GPT está basado en transformers, Dalí está basado en transformers, que es estable de difusión, y entre otros. Casi todo lo que estamos viendo ahora está basado en transformers. Entonces ya nadie está usando RNN, todo es transformers, y esos transformers son los que permiten que ahora tengamos unas cosas increíbles que sin esa tecnología no se podrían estar haciendo. Los modelos gigantes son los que nos están permitiendo hacer las cosas tan increíbles ahora. Si eso no estuviera, no, de pronto la, la curva del IA si, hubiera seguido siendo sin curva, sino lineal como venía antes. Entonces, si, si hubo algo que, que cambió la historia y fue ese 2017 con EPEC, se lo voy a compartir acá en el, en el link. Muchas gracias, Alejandro. Eh, Johansson. Sí, totalmente de acuerdo con, con lo mencionado antes. Eh, la inteligencia artificial ha existido desde hace un buen tiempo, pero ahora con esta equivalencia pues, que tienen los transformers, se habla de inteligencia. Y, y, pero es ya generativa que tienen una capacidad de generar o de crear cosas a partir de un modelo de lenguaje eh, como el que es hablado por nosotros comúnmente entonces este es como el gran cambio la gente se asustó porque solamente al ser humano se le pertenece la capacidad de crear y de, de hacer dibujitos o de hacer ensayos y demás entonces eh, pero también estoy de acuerdo que aún así sigue siendo una herramienta el problema es tenerle miedo a esa nueva herramienta que creer que esa herramienta nos va a quitar el trabajo a todos eh, no es tanto el problema el problema es decir teniendo la posibilidad de decir de dónde vamos a quedar debajo de la ola o encima de la ola escojamos sencillamente tenerle miedo a la ola listo listo juan de dios hola muchachos cómo vamos hombre eh, este tema de la entidad artificial ha sido una pasión para mí desde hace mucho rato. Les voy a dar un dato. En 1977, o sea, hace 36 años más o menos, yo ya estaba tratando de programar unos sistemas expertos. Eh, por eso quedó el nombre de la empresa, sistemas expertos, que en su momento era expert systems y lo hice con doble propósito. Y traté, y finalmente logré llegar a un sistema experto. E hice un sistema para diagnosticar enfermedades del banal. Eso era un martirio, entrar a la regla de diferencia el tema de programación y lo que quieran, pues, pues, para mí ha sido maravilloso ver cómo evoluciona el tema. Y no me asusta ni cinco y que evolucione todo lo que quiera. A mí sobre el tema del trabajo tampoco me asusta. Desde que se inventó la rueda, ya de dos, el 50% de la población dejó de, de tener trabajo, porque ya solamente uno arrastraba la carreta. Entonces, ese no es el tema. A mí lo que sí me tiene preocupado hoy por hoy es el tema, hombre, de qué es real y qué no es real. Va a llegar un punto en donde yo no voy a ser capaz de diferenciar qué es la verdad de la cosa y qué no es verdad. La última vez que estuve en la charla y le conté a Juan Andrés en estos días en el evento de Scrum, tuve pesadillas toda la noche, porque me quedé en el sueño viendo si una cosa era real o era la inteligencia artificial la ciudad del mundo. Para mí, el tema ético y el tema de diferenciar qué es real que qué no, son las dos preocupaciones fundamentales de la inteligencia artificial y ha sido durante todos estos 36 años que me ha gustado pues, el tema. Eso, muchachos. Gracias, Juan de Dios. Ahí, ahí les, les meto una pregunta también para llamar un poquito al tema. Entonces, ahí no hay otra oportunidad de nuevo negocio gracias a la inteligencia artificial. ¿Mm? Esa, esa, esa diferenciación. También, obviamente, puede ser un trabajo la estafa, pero no es lo que queremos. Pero hay, hay unas oportunidades de negocio que pueden surgir a raíz de lo que se puede hacer con la, con la inteligencia artificial. ¿no? Henry, tienes la palabra. Bueno. Los que somos de la gloriosísima generación de los baby boomers como Juan de Dios, como Jesús, Juan Andrés, etcétera, etcétera, tenemos tres características fundamentales. Nada nos asusta porque conocemos la historia. Segundo, conservamos una capacidad enorme de asombro. Yo, por ejemplo, soy todavía los que me asombra ir al aeropuerto y ver cómo se eleva un avión de 20 toneladas. Y tercero, Sabemos la utilidad de las cosas, es decir, no nos ponemos a perder tiempo manoseando ni nada de esa vaina, sino que le sacamos el jugo. Entonces, imagínense que hace eh, años 70, 80, me ponían un trabajo en la universidad, me tocaba ir a la, eh, a la biblioteca Luis Ángel Arango y hacer una cola larga, luego pedir tres libros. De esos libros no me gustaban dos, hacer otra cola para hacer otros tres, cuando ya los tenía, ir a sacar fotocopias, irme a la casa, hacer un resumen, cuando ya lo tenía hecho a mano, pasarlo a limpio en máquina de escribir. ¿Cuál fue el siguiente paso? Apareció San Google, bendito. Ya no tenía que ir a la Luis Ángel Arango, sino me tocaba googlear. Ya no me tocaba escribir porque salió San Word, en ese tiempo era word perfect y después salió el Microsoft Word. Entonces ya, ya no, no había necesidad de hacer toda una hoja nuevamente, sino eh, corregir y listo. Y así es sucesivamente, sucesivamente. Antes me tocaba meterlo en un sobre el trabajo y enviárselo a alguien. Ya después apareció el, el email. Y así sucesivamente. Puedo, puedo contarle historias, historias, historias. El hecho es que hoy en día la inteligencia artificial simplemente lo que está es haciendo es agilizar otras cosas, como en su tiempo lo hicieron muchas otras. Entonces no hay nada realmente que nos asuste, sino que más bien nos asombra y nos tiene fascinados porque ya podemos trabajar más rápido y sobre todo nos va a quedar más tiempo. Lo que pasa es que hay muchos genios que cuando le queda más tiempo es como un, huevo que le, un hueco que le queda y tratan de llenarlo con otra vaina porque ya se acostumbraron a llevar un ritmo de 48 horas y más a la semana. No, hoy en día ya lo, lo que nos quitaba muchísimo tiempo, ya se lo dejamos a esa inteligencia artificial o a los copilotos, como dice Juan Andrés, de pronto iba a haber. Fíjense que cuando salieron las redes sociales, entonces inventaron un trabajo en las empresas que se llama community manager, el que maneja la cuestión de las redes sociales. A lo mejor hoy vamos a tener eh, un copilot manager, el que ya nos va, porque nosotros no vamos a gastar tiempo ingeniando copilotos porque ese no, no es nuestro trabajo en sí, ya nos va a tocar contratar esos eh, diseñadores de copailos para que los asistan con todo ello. El asunto de fondo es simplemente aprovechar ese tiempo que nos está quedando, ¿para qué? Para disfrutarlo, para ser más creativos, para ser contemplativos. Ese es el fondo. Y, y como bien lo decía alguien, vamos a terminar en la semana de 15 horas, porque es que así tiene que ser. Vamos a volver a, a 10 o 20 siglos atrás, cuando los griegos eran solo contemplativos. Menos mal que no tenía eh, co computador ni celular que los distrajera y cómo les iba de bien a los benditos. Y no es que se mataran 48 horas a la semana, para allá tenemos que volver. Esa, esa era la respuesta que yo estaba esperando en todas las charlas de inteligencia artificial. Esa justamente, Henry, que la medio mencioné la vez pasada, pero bueno. Melisa, tienes la palabra. Eh, bueno, yo, yo tengo como... Dos reflexiones en, en este tema, eh, en este tiempo que he estado como leyendo y aprendiendo de inteligencias. La primera es como una muy positiva y pues siempre me gusta contar esta historia que leí hace poco, que es la historia de, de Gary Kasparov versus la Deep Blue. Eh, que fue este gran juego de ajedrez en el que a Kasparov le gana eh, la Deep Blue jugando ajedrez, ¿no? Entonces, lo que hace Kasparov no es renunciar o decir, bueno, pues ya, me ganaron jugando ajedrez, sino que se empieza a ingeniar estos juegos en los que las personas simplemente tienen que planear la estrategia y dejar que las máquinas jueguen ajedrez. Entonces, ¿qué resulta pasando? Que al final son personas que nunca habían jugado ajedrez las que terminan siendo campeones en concursos o pues en torneos de ajedrez porque simplemente se van a la estrategia y omiten todos los pasos que fue pues todo el entrenamiento que tienen que tener la capacidad de memorizar y todo entonces este escenario se me parece mucho a lo que está pasando hoy en día que es permitirle eh, como tal vez a nuevas personas entrar a, a campos que antes eran muy privados porque la técnica se ha demorado mucho como en, en desarrollarse entonces digamos que ese es mi lado como positivo de ver eh, este, eh, este lado de las inteligencias y cómo están como tal vez metiéndosenos al rancho, a mí como diseñadora, digamos que en el mundo del de diseño, que a principio de año nos cogió un boom de despidos masivos a nivel mundial y luego pues el boom de las tecnologías, entonces un susto en el gremio, como nada que hacer, nos van a quitar el trabajo, pero pues es como, no, bueno, van a entrar nuevas personas que tal vez no tienen nuestra formación a proponer cosas, cómo vamos a aprender de ellos. Entonces digamos que ese es mi lado positivo, pero también tengo una reflexión en cuanto a tal vez qué pasa con las personas que pueden sí verse reemplazadas en sus trabajos que no tienen acceso. Entonces ayer tenía una charla con Johansson y yo le decía como un poco lo que le pasó al papá de Charlie y la fábrica de chocolates que lo reemplazó una máquina y luego pues el papá de Charlie consiguió trabajo reparando la máquina que lo había reemplazado. Entonces pues en ese escenario es muy lindo pero qué pasa, digamos, con la población que se ve reemplazada y que no podría como, su, como suplantar eso. Digamos que en mi barrio, voy a hablar algo muy local que está pasando en Bogotá, eh, eh, en los edificios están automatizando todas las porterías y entonces están usando toda la tecnología y todos los porteros están quedando sin trabajo. Entonces, digamos que ahí yo tengo un dolor y es como yo sé que esta población tal vez no la va a tener tan fácil para adaptarse a las tecnologías y digamos que eso es como el lado que con el que todavía no sé cómo, cómo me, mediarme ante esto que está pasando. Eh, y ya. Y una última cosa que quería preguntarles era una opinión y quería saber qué piensan con respecto al artículo que salió de Elon Musk en el que piden que frenen el avance de las, de las tecnologías. Yo soy muy poco fan de Elon Musk, a mí él me cae muy mal, voy a ser muy honesta, y a mí eso siempre me parece muy sketchy, pero pues soy yo diciendo mi opinión, no sé ustedes qué piensan al respecto de, de esta petición como tan extraña, siendo el cofundador de OpenAI, e, y ya, esa es mi, mi intervención. Gracias, Merli. Juan. Primero, primero un llamado a al, al, al, al la convocatoria de hoy, es muy delgada la línea y podemos caer muy fácil en otra de la reflexión filosófica. Lo que la semana pasada decidimos fue nuevos negocios gracias a la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, como para que nos encaucemos en ese tema. ¿Listo? Eh, Dani decía que, que, que, que no había nada diferente, hay algo diferente, muy diferente, y es que se masificó la inteligencia artificial. Segway, que yo amaba Segway, ¿se acuerdan de las Segway que eran los los, las, las esas que eran? En el, 2000, en el 2020 las descontinuaron y en eso invirtió hasta Steve Jobs, invirtió Bill Gates un montón, y se descontinuó. ¿Por qué? Porque no se masificó. el tema es que ahora es masivo, ¿cierto? Y es muy bacano leer, y es muy bacano leer como entre líneas. Por ejemplo, yo me acordé mucho de Lucho, que en este, Lucho Salazar, que en estos días debatíamos, que y Lina, Lina, Lina debatíamos que como el 80% del contenido escrito en Internet va a ser generado por la inteligencia artificial. ¿Qué sucede eso eso? Aquí se vale a leer, un montón de gente no va a querer leerlo. ¿Y qué sucede con eso? 35 personas conectadas, y se conectan entre 30 y 50 personas conectadas todos los viernes a Castor Sin Filtro. ¿Por qué? Porque la gente quiere conversar y debatir más allá del libreto y el alegato, y llevarle a la contraria a Henry, no lo da una inteligencia artificial, entonces lo que yo creo que se va a potenciar son las experiencias reales, las experiencias sin filtro, la conversación, los videos, las cosas que no estén tan, que sean más desestructuradas, es, es, va a ser algo muy bacano, que se va a ver, ahora bien, todo el mundo dice no se asusten, no se asusten, yo quiero, es natural en un ser humano asustarse y moverse a la acción, no está malo, lo que sí es malo es tener parálisis por susto, ten pues listo, asústate tres días, pues pucha y límpiate y qué voy a hacer porque si no, ahí sí caemos y para cerrar, que decía Melisa qué hacer, yo digo que una invitación bacana es por ejemplo lo que hacemos en Castor siempre, creo que desde hace como cuatro años, le damos la oportunidad a alguien de iniciar el labo, en, en, en el mundo laboral, siempre noten que siempre hay alguien que le estamos dando la oportunidad de iniciar en el mundo laboral, becado o, o por ejemplo en el, Siempre, siempre, siempre hay un grupo de personas que están entrando. Intentemos ver nosotros desde lo que podemos, cómo alentamos a algo. Se queda o se hace cosas muy bacana en su barrio. Eso es lo que hace que la sociedad salga adelante. Dale, Dani. Coincido. Definitivamente sí. Está masificado y el que sea masificado cambia un montón de cosas. No nos podemos asustar demasiado, pero sí es sano asustarnos. En todo caso, tenemos nuestro instinto de conservación, ¿cierto? Y el instinto de conservación se, se dispara es cuando nos asustamos sobre algo del entorno. La cuestión está en que de pronto no deberíamos de asustarnos es porque exista la tecnología, porque ya la, la, los modelos masivos, los modelos supercapaces están ahí. Pienso yo que más fácil nos debemos de asustar es con lo que algunas personas pueden llegar a hacer con esa clase de, de, de herramientas, ¿sí? Si en este momento todavía teníamos nosotros eh, problemas porque a los papás, a los tíos, a los abuelos les está llegando un correo diciendo que se ganaron un carro y que ingrese aquí a esta página de Banco X y, y, y háganos un, un giro y, y están cayendo con eso, ¿ahora qué va a pasar con los que están haciendo la, la, la petición a una herramienta de estas diciéndole créeme la, la, la página de tal banco, créeme la página de tal entidad para que hagamos las cosas, ¿sí? Esa parte sí va a ser un, un, un dolor de cabeza para muchos. ¿Qué es lo que veo yo ahí? Que por ese lado sí si van a empezar a, a existir nuevos empleos y nuevas, y nuevas necesidades, ¿sí? De personas que sean capaces de sanear, de personas que sean capaces de validar, de verificar, que lo que se está generando es algo genuino o es, o es puro deepfake. Estamos hablando de, de noticias. Hoy día, punta de inteligencia artificial, ¿cuánta gente no ha publicado? Vea, este, este video lo hice con ChatGPT, me hizo el, el script, tal otro me hizo los avatares, tal otro me hizo las voces, y este es el resultado. Bueno, vamos a empezar a tener un montón de noticias sobre eso. Quiero ver lo que van a ser las próximas elecciones, con un montón de, de, de personajes diciendo un montón de cosas que no han dicho, pero ya con inteligencia artificial van a ser capaces de reproducir. Y vamos a ver también un montón de gente diciendo, ah, fue puerca, esto que sí pasó, no, eso es un deepfake, eso nunca pasó. Nos van a volver nada la parte del mundo de comunicaciones, nos van a volver nada la parte de, de, de lo que va a ser la, la credibilidad en un montón de cosas, ¿sí? Por ese lado, yo sí veo que, que debería haber algo de preocupación de ver cómo vamos a. a, a a continuar validando si las fuentes van a ser o no fidelignas y creo que eso va a impulsar y mucho a la parte de, de, de personas que van a estar en, en, en esas funciones de validar, de, de, de ver que las cosas sean o no ciertas y de tratar de, de cuidarnos un poquito de lo que algunos pueden llegar a hacer con toda esta tecnología. Alejandro. Ok, gracias. Eh, un tema sobre nuevos negocios. Imagínense en un caso real, 800 agentes trabajando en un contact center que vale toda la plata del mundo. Cada uno de esos agentes, cuando tienen un chat, atienden más o menos de 10 a 20 conversaciones simultáneas, dependiendo de la operación del cliente. Esas 10 conversaciones duran más o menos de 10 a 30 minutos cada una. Eh, estas personas reciben al cliente, lo saludan, hacen la conversación, buscan la información hasta que lo terminan y el cliente se va. Este nuevo negocio, de hecho yo estoy haciendo un caso igualito a ese, toda la conversación la hace el bot con la persona, nunca la persona habla con el agente, y el bot sabe en qué momento tiene que ir a preguntarle a un agente algo que él no sabe, y todo lo que él sí sabe se lo responde directamente a la gente. Entonces esas poquitas cosas que él no sepa se le escala a un agente, ahí ya no 800 sino que habrán 60, y alguno de esos 60 le dice, hola, necesito este dato. Y él ahí mismo coge, lo busca, lo pone, lo entrega. Él evalúa si esa respuesta sí tiene sentido y si no tiene sentido, se la manda a otro agente o al mismo y responde. Y entonces ese agente ya no tiene, lo multiplicamos como por, por 10 o por 20. Caso de negocio inmediato eh, que todos los contact centers van a implementar en unas semanas o en unos meses. Ninguno va a dejar de hacer eso y van a despedir a todos esos agentes que tienen. Porque ninguno va a poder seguirles pagando. Punto. Carlos, Carlos Quiroga. Bueno, yo, yo he estado bajando y subiendo la mano porque en algunos momentos intervenciones creo que, que se van más un poco por el lado filosófico. Y sí, estado buscando oportunidades para, para crear negocios. Y no sé si es negocios, sino modelos de cultura diferentes. Eh, yo, yo estoy convencido de que en el futuro vamos a tener economías basadas en intercambio de servicios y la tecnología y la inteligencia artificial nos está mostrando que en la medida que automaticemos esas tareas repetitivas, vamos a poder eh, dedicar más tiempo a cultivarnos en eso de servir a los demás. Y un negocio que ya, ya, ya lo dijo Melisa y creo que no, no me gusta ponerle la palabra negocio porque creo que es más un servir, que haya un intercambio de servicios que te permita a ti recibir lo que necesitas eh, sería el ideal y es la alfabetización tecnológica, alfabetización digital o alfabetización del copilot. Porque el caso que contaba Melisa de, de, de, de esa persona que por la tecnología se queda sin su rol es porque como sociedad no nos estamos cuidando. Entonces yo creo que van a aparecer negocios de cuidado donde vamos a poder apalancarnos en esa tecnología para ayudar a generar una mejor sociedad. Eh, y, y uno de los temas que yo he insistido, lo he insisto en banca, o sea, yo soy feliz cuando en la banca creamos servicios de alfabetización bancaria. Eh, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con las, con las microempresas, tenemos ejercicios donde vamos a, por ejemplo, ponemos estos eh, corresponsales bancarios que ya tienen tecnología. Entonces va a la gente, capacita cómo se cómo guiar al cliente para que haga su pago o para que haga su, su transacción o haga su retiro a través del mecanismo tecnológico de corresponsalía bancaria. ¿Cómo Integrar al tendero para que vea que eso es una forma más de mejorar su negocio. Entonces yo creo que nosotros que estamos en la tecnología vamos a desarrollar, no insisto, nuevos negocios, sino sí nuevos servicios en donde tenemos que tomar la responsabilidad de llevar la tecnología a espacios donde no están acostumbrados a hacerlo. Y el otro caso que yo cuento es el, de, el, que, el que hacemos con, con Liz, que es el de allá el Artesano donde estamos trabajando con los artesanos para que entiendan cómo pueden utilizar las tecnologías para darse a conocer. Y si el día de mañana ellos pueden contar con sus copilotos asistidos con, con temas de inteligencia artificial, bienvenidos a, a explorar esos espacios. Gracias, Carlos. Henry. Bueno, siguiendo la línea que acaba de decir Carlos Arturo de futuros negocios y también siguiendo lo que decía Juan Andrés, yo creo que eh, estaba pensando de pronto no tanto negocio como voluntariado, y un voluntariado es justamente eso que, que acaba de decir Carlos Arturo, darle una orientación a pequeños, a pequeñas, medianas empresas en cómo aprovechar todo eso. Es como en su tiempo cuando salieron las las redes sociales y el marketing digital, salió una cantidad de profesionales en marketing digital y en manejo de redes sociales, nuevas profesiones. Muy seguramente yo no sé ahorita cuál negocio, cuál, cuál oficio escoger, porque todos me parecen fascinantes, pero se me ocurre ser coach en inteligencia artificial, coach en productividad empresarial basada en inteligencia artificial, coach para educación temprana en manejo de inteligencia artificial a nivel de pre kinder, de primaria, eh, course para a eficiencia financiera usando la inteligencia artificial. Bueno, hay tantos oficios que ya todos fascinantes que no sé. A lo mejor lo he tomado, algunos por la mañana y otros por la tarde, y otros de fin de semana, pero algo algo. Juan Carlos, Juan Carlos Grosso. Hola, muy buenos días a todos. Miren, ayer estuve en una conferencia... De un señor Carlos Muñoz, no sé si lo conocen, un mexicano. Eh, él habla de este tema de la inteligencia artificial y dice que, Salma, es el dueño de OpenAI. Sí, y nos dice que, el dueño de OpenAI nos dice que en los próximos 5 a 10 años, lo que es la energía y la inteligencia va a llegar a cero. A cero es que va a costo cero. ¿Qué significa esto? Y la conclusión es que todo lo que estemos trabajando desde el computador va a ser reemplazado con la inteligencia artificial. Y tiene mucha relación con lo que nos dice Carlos, eh, Carlos, Carlos Quiroga, que tenemos que empezar a ver cosas que no estén trabajando desde, desde el computador para empezar a movilizarnos con estos temas. Y muy relacionado a lo que dicen en el chat, que tenemos que empezar a crear negocios de formación y de educación para la gente de cómo tenemos que empezar a, a manejar la inteligencia artificial pero no solo en empresas pequeñas en todas las empresas tenemos que empezar a mirar cómo generar negocios desde educación y formación hay más de 100 herramientas cierto ChatGPT es una pero hay más de 100 herramientas que están trabajando hoy en día en temas de inteligencia artificial eh, ya se puede montar una página de internet se puede crear muchas cosas entonces si, si se piensa que en los próximos 5 o 10 años, energía cero, pues tenemos que estar eh, orientados a este tema de, de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. par de cositas, aprovechando que no hay nadie con la mano arriba, eh, aunque el chat hoy está bastante caliente. Eh, nos quedan 8 minutos y les tengo un par de noticias. La primera es que el próximo viernes eh, no tenemos Castor Sin Filtro, porque pues es Semana Santa, yo los viernes santos no salgo debido a mi nombre, no mentira, entonces no, no vamos a tener el castor sin filtro del viernes próximo, sino el de la semana siguiente, y les voy a dejar el, ya les dejé los enlaces para la encuesta de satisfacción, para la suscripción al newsletter, de, uh, al newsletter quienes no estén, y yo creo que ya es hora de que, Alguien, un voluntario así muy cortito nos dé un cierre para hoy, por favor, y les voy a pegar el enlace a la encuesta para escoger el próximo tema que, del que quieran hablar, ¿vale? El novenario de Castro. <risa> Listo. Ahí ya les, les pegué la encuesta de las opciones para escoger el próximo tema y no sé si alguien se anime a dar una conclusión o lo dejamos así en el aire de esas oportunidades de nuevos negocios basados o apoyados en inteligencia artificial. Hágale, Henry. A mí me quedó fue en el aire que, que no le respondimos la, la pregunta de que si estábamos o no de acuerdo con, con la carta que están firmando. En lo personal no, pero ya el resto verán. Bueno, yo quería comentarle más, eh, digamos hoy en día, eh, para hoy pues habíamos dicho cuáles serán los nuevos negocios con la inteligencia artificial. Pero se me ocurre que hay una conclusión bien interesante después de todo esto, es ¿qué será lo que no puede hacer la inteligencia artificial que nos, que nos generará a su vez negocios? Porque ya la inteligencia artificial se irá perfeccionando y muchos se irán perfeccionando con ello y seguirán por esa línea. Pero hay cosas que están por fuera, ustedes ya lo han dicho. Y esas cosas normalmente son las que tienen que ver con el contacto físico, es decir, el, el, el, la relación entre personas y no estar ante una pantalla que le hace de todo. Yo creo que ese es el futuro que, que, que nosotros estamos vislumbrando, de todas esas cositas que están por ahí descuidadas, pero que no necesariamente las va a reemplazar la inteligencia artificial, ni tampoco va a tener una gran influencia, pero que son parte vital de nuestras vidas. Yo diría que esa es una de las conclusiones. Muchas gracias, Henry. Bueno, siguen Juan y Roberto, yo les voy a ir compartiendo los resultados de la encuesta que está caliente también. Dale, Juan. Juan bueno, está John Gutiérrez, ¿tú querías concluir o concluyo yo? Que ahorita levantaste la mano. No, no, no dale, dale. Listo, entonces yo veo como conclusión eh, el hecho de, de, de buscar los temas de Copilot, el hecho de buscar eh, qué hay por fuera, que hay por fuera de la inteligencia artificial como las experiencias, como el lado humano, cómo se desata el lado humano, cómo se la gente quiere también experiencias humanas. Eh, eh, también el hecho de, de lidiar, de gestionar el susto o el miedo, que es una emoción humana, y que ese miedo nos lleve a, a movernos hacia un mejor futuro. Eh, también veo como conclusión cómo ayudarles a las empresas a utilizar bien y a defenderse, entre comillas, de la inteligencia artificial para aprovecharlo. Cierto. Eh, y también el tema de, los, de, de la ética de, de, o, o más bien de la sostenibilidad, que esto si va a acabar, si bien es posible que acabe con un montón de empleos, nosotros cómo contribuimos a que nuestra sociedad sea más sostenible y una de las, de las opciones es lo que hace Carlos y Liz con los artesanos, ayudarlos a vincularse al mercado, que es, lo, que es muy parecido a lo que hace Castor, de ayudar a que personas incursionen también en, el, en este entorno donde se genera mucho valor y mucha abundancia. Creo que se podría hacer como, como algunas conclusiones del tema. Gracias, Juan. Roberto, ¿tú querías decir algo o cerrar la rueda? Sí, no, tenía un par de cosas. Uno que eh, siento que se les habla a Juan o lo mencionó por el lado, y es como ese loop en el que vamos a entrar de, de lo que se genera con IA y la identificación de lo que se hace con IA eh, para que se castigue o para eh, ciberseguridad, que lo mencionaba por ahí Johansson en, en el chat. Eh, entonces esa guerra entre una inteligencia artificial que no se deja detectar y alguien que la quiere detectar, ¿cierto? Ya, por ejemplo, Google está eh, penalizando eh, lo, que, lo que se sube y que es generado con inteligencia artificial. Y creo que se, se, se, va a ir, se van a ir implementando ese tipo de prácticas. Dos, eh, la, la cantidad de información que va a haber va a ser aún más grande de la que, de la que tenemos hoy en día. Eh, lo hablábamos en estos días también, ya uno de los principales escritores de Amazon eh, es la inteligencia artificial. Eh, y eh, seguramente eso va a producir que se genere mucha más información de la que tenemos. En ese sentido yo creo que puede haber un... Un gran boom eh, en todo el tema de la Big Data y cómo eh, aprendemos a analizar la cantidad de data tan grande que vamos a tener y a sacar algo productivo de ella y que no nos ahoguemos en la cantidad de información. Y hay algunas cosas, pero que, pues, que no está de más mencionarlas, pero que creo que también hacen parte de un negocio mucho más grande que tal vez para... Para, para muchos sea complicado acceder y, por ejemplo, pues Estados Unidos desde la administración Obama viene investigando el cerebro, ¿cierto? proyecto que se llama Brain e incluso hacer escaneos cerebrales y generar que, que tu cerebro pueda estar, eh, un, tu conciencia pueda estar dentro de una máquina y saber cómo funciona y cómo son todas esas relaciones. Eh, creo que ahí hay un, un gran tema de cómo prevenir el hackeo de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. Eh, y cómo, por otro lado, potenciar nuestro cerebro o tener unos cerebros expandidos, ya se están desarrollando chips, incluso pues con Neuralink y con todas estas cosas, para que nuestro cerebro tenga muchas más capacidades y de pronto pues nuestro copiloto incluso esté adentro del cerebro. Entonces creo que son negocios que vienen seguro, pero que son negocios muy grandes y que de pronto nosotros en muchas ocasiones actuamos más como usuarios o como educadores de esa nueva tecnología que como actores pues que, que están desarrollándolo, ¿cierto? Necesitamos algún votante que nos saque este empate. Sí, sí, Por... favor. Yo nos va a tocar estar presenciales para poder desempatar. <risa> Oye, no, decidimos nosotros, relax. Si nadie vota más, decidimos nosotros. Ah, bueno. Lo ponemos en redes y listo, no hay lío. Vale. Listo, de Son Fanson. Listo. Paremos la grabación. Chicos, muchísimas gracias a todos por participar. Por...